Tú que me conoces bien Tanto que hasta podrías escribir quién soy y yo que creo que te conozco Pero reconozco que aún me falta más Sé callar cuando me hablas Porque tus palabras suelen desarmar Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme. Tú que me has dado todo y yo dado tampoco. Cuando nunca esperas nada. Cambio a tu lado, comprendido que es amar Por eso no me dejes solo. Necesito tu calma. estoy, no sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo para revivir momentos que no